Hello, ¿qué tal? Bueno, Esperanza, viendo el vídeo de ayer, que yo hablaba de Google en español, Google España, y estaba refiriéndome a que ayer había un doodle que era sobre eh, el 105 aniversario de la primera expedición al Polo Sur de Amundsen. Bien, y, y, y me pregunto, ¿y qué es eso del doodle? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué, ¿De qué va eso? Bueno. El Doodle de Google es ese cartelito que muchas veces cuando entramos en el navegador de Google nos aparece y sustituye al logo de Google, que eh, ya veis que es como que conmemora cosas, aniversarios o que sucede algo en ese día y como que hace un diseño, un diseño gráfico, a veces es interactivo, a veces simplemente cuando lo pinchas te lleva a una página con una búsqueda y eso se llama el Doodle, es eh, aquí lo pone D-O-O-D-L-E, Google Doodle. Bueno, como eso solo, solo, solo dura un día, veis que de un día para otro ya va desapareciendo y, y cambia y, por ejemplo, hoy mismo, que lo veremos ahora, no hay... ¿Qué pasa con todos esos Doodles? ¿Qué pasa con todo ese trabajo que se hace? Porque es un bonito trabajo además de información. Es, es, puede parecer anecdótico, puntual, pero veremos ahora que Google hace mucho trabajo alrededor de, de ello. Y está muy bien. ¿Cómo podríamos investigar más sobre este tema de Google Doodle? Pues nada, vamos a ponernos a ello. Ahora lo vemos. Me voy a poner los ojos de ver. Bueno, pues aquí estamos. Esta es la pantalla de Google de hoy y la pantalla de Google que vemos muchas veces. Ya está, hoy simplemente pone el logotipo, no pone nada más. Pero, si escribimos Google Doodle en, en Google, hacemos una búsqueda y ponemos Google Doodle, y vamos a Imágenes, vemos esto. Esto es, que ya lo habréis visto muchas veces, los Doodles, los famosos Doodles. Generalmente, lo que hacen siempre es el propio logotipo de Google con sus letras, la G, la O, la O, la G, la L y la E. Hacen un diseño, hacen un diseño adaptado a de lo que se trata ese día. Este tipo de cosas. Si hacemos la búsqueda de Google Doodle en Google, nos vamos aquí a todo, nos aparece el primer resultado, lógicamente, Doodles de Google, google.com doodles y ahí entraremos en una página especializada que se trata de eso en concreto hay un pequeño truco que podemos hacer si estamos en google en la página inicial de google habéis probado alguna vez a pinchar en el botón voy a tener suerte con la caja vacía sin poner nada pues si ponemos voy a tener suerte con la caja vacía donde entramos en esta página que es la de los doodles de google y es una página muy chula, la verdad es que da para navegar un montón, porque está fenomenal. Eh, nos va poniendo todo lo que se hace. Aquí nos damos cuenta de una cosa, y es que se hacen Doodles especiales por países. Es decir, hay muchos que nosotros nunca veremos porque están en otro país. Están en Colombia, están en Indonesia, en Malasia, en Estados Unidos, en Libia, en muchos sitios distintos. Y nada, es cuestión de navegar. Fijaos que aquí tenemos un montón de cosas, consulta todo, todos nuestros vi, juegos, vídeos y juguetes y pone que es interactivo, ya sabéis que los hay interactivos. Este día en la historia, pues 40 aniversario del programa de carriles bici, destacado 70 aniversario del nacimiento de Bob Ross, tenemos un montón de ellos. Si pinchamos en alguno, como por ejemplo eh, 81 aniversario del nacimiento de Turkan Sailan. 13 de diciembre del 2016. Es decir, este es de hace dos días. Entramos en una página donde nos lo describe. Muchas veces incluso hay un comentario sobre este Doodle que nos explica un poco, es en inglés, de qué va. Y lo chulo es esto. Fijaos que aquí pone alcance de este Doodle y sale un mapa y aquí nos muestra que este ha salido en Turquía. Que solamente lo hemos visto en Turquía. Lo bueno es que con esta página, en este histórico, podemos ver todos los que hay. Este día en la historia, por ejemplo, el 13 de diciembre, ¿qué otros eh, Doodles ha hecho, ha hecho Google? Y ya veis que ha hecho unos cuantos. Y aquí se podría ver, pues, 90 cumpleaños de Anthony Tapies o 146 cumpleaños de Christian Birkeland. Si pinchamos en el de Tapies, nos vamos, pues, al 90 cumpleaños de Anthony Tapies. ¿al ¿Alcance de este Doodle? España. Y ahí lo tenemos. Esto es, tenemos un buscador también. Os acordáis, por ejemplo, que en los Juegos Olímpicos de Río, todos los días ponía una especie de gráfico, pues con unas frutas y tal. Si ponemos aquí Río 2016 y pinchamos, nos va a buscar, y aquí las tenemos: fructijuegos de Doodle, y los tenemos todos. Cuando el Doodle era interactivo cuando tenía algo, cuando tenía movimiento, aquí se mantiene en este, en este histórico, en esta página, o sea, los podemos volver a ver todos. Pinchamos aquí y lo vemos. Si hay algún comentario al respecto, pues lo tenemos en inglés, pero lo tenemos. Alcance, pues vemos que esta vez alcanzaba a casi, casi, casi todo el mundo. Casi todos los países del mundo veían este Doodle, pues, el 10 de agosto de 2016, que viene ahí la fecha. Me acuerdo de uno que tiene que ver con el instrumento Theremin, el instrumento de música electrónica. Este es 105 aniversario del nacimiento de Clara Rockmore. Si nosotros pinchamos, este mismo incluso tenía un juego que cuando le damos aquí al Play se nos ejecuta. Es decir, todo el trabajo que se ha hecho sobre los Doodles de Google... Está aquí reflejado. Para entrar, ponéis Google Doodle en Google y os, os lo sale. Pero también, como os dije, si ponéis voy a, voy a tener suerte con la caja vacía, ya los veis. Es una página muy interesante para navegar, sobre todo porque artísticamente y de diseño y de programación tiene cosas muy originales y muy bonitas, y luego culturalmente te enteras de bastantes cosas, lo cual, pues mira, dos ventajas en una. Pues eso es todo. Me regreso a mi cueva, nos vemos en el siguiente, ya sabéis, hacedme preguntas y yo trataré de responderlas, todas las que queráis. Muy bien, ¡hasta luego!